Las tendencias en Twitter suelen ser un dolor de cabeza para gente que no entiende Twitter porque suelen entender que esas tendencias son popularidad, que lo que se dice allí es lo que está hablando todo el mundo y no tiene nada que ver con eso. Los trending topics, que luego tuvieron una traducción como temas del momento, tratan de medir, tratan de ver numéricamente cuáles son las palabras, términos o frases breves que de pronto aumentan en frecuencia en una comunidad. Es decir, dependen de la cantidad de gente usuaria en un país que está conectada a una hora determinada y que está generando contenidos nuevos. Entonces estamos hablando de cosas que de pronto son populares o cosas de las que no se hablaba y aumentó su frecuencia en un grupo particular. Eso lo único que significa es que son minorías organizadas. Si tú tienes un salón donde hay 100 personas diciendo cosas distintas y tres de ellas hablan de lo mismo... Esa será entonces la tendencia. Pero no significa que todo el salón hable de eso, ni que es el tema de moda, ni que se le esté imponiendo a toda la comunidad. Por eso son minorías organizadas. En Venezuela, para que, que algo sea tendencia, te basta, por ejemplo, que 50 cuentas hablen de eso. Y depende de la hora, pudiesen ser 200 cuentas, 500 cuentas, hasta 1000 cuentas. Pero no necesitas que un país de más de 5 millones de tuiteros tenga a 4 millones de personas hablando de lo mismo para que algo sea tendencia. Y eso es lo que no entienden algunas marcas publicitarias y políticos. En el mundo político ocurre que se cree que controlar las tendencias es controlar las conversaciones de la gente. Por eso de parte de las comunicaciones oficiales hay una imposición de línea única vertical para tener tendencias todos los días, pero que cuando se revisan son conversaciones vacías, no agregan valor, no hacen que la comunidad enriquezca. Una cantidad de contenidos en torno a un tema, solamente es spam. Y así no funcionan las redes porque son mucho más complejas de lo que creemos. Esto hay que seguir explorándolo y lo haremos todos los días. Soy Luis Carlos Díaz y contenidos como este y mucho más los puedes obtener en patreon.com.